En la presentación del curso, planteamos algunos interrogantes que son de plena actualidad en el panorama educativo español. ¿Qué significa ser competente en matemáticas, ciencia y tecnología? ¿Cómo tres materias se pueden articular en una sola competencia? ¿Qué puede hacer un profesor para promover su desarrollo y para evaluarla? Este tema constituye la introducción al curso y con él perseguimos los siguientes objetivos. Comprender los fundamentos, características y capacidades de los ámbitos de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología bajo una visión holística. Y conocer la especificación de esta competencia en los currículos de primaria y de secundaria. Desde 2006, el Currículo de Educación Obligatoria expresa sus finalidades en términos de competencia. Y desde 2013, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología figuran como una de las competencias clave del currículo actual. Aunque en los últimos años se ha avanzado conceptualmente en la clasificación clarificación conceptual de la competencia matemática y de la competencia científica por separado, las directrices educativas actuales motivan una nueva reflexión sobre las implicaciones, posibilidades y compromisos que genera esta nueva organización. La competencia matemática implica, por una parte, aplicar el razonamiento y herramientas matemáticas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en una diversidad de contextos. También tiene que ver con el manejo de conocimientos técnicos, un dominio conceptual y un manejo de las formas de representación de las nociones matemáticas que permitan emitir juicio y proponer argumentaciones que validen y contrasten opiniones, respuestas y alternativas. También tiene que ver con emplear apoyos tecnológicos de acuerdo al propósito que se persiga y describir con precisión los cálculos realizados y las soluciones halladas. Finalmente, implica también desarrollar una serie de actitudes y valores relacionados con el rigor y la veracidad. Por otro lado, la competencia básica en Ciencia y Tecnología proporciona un acercamiento al mundo físico desde acciones en las que se promueve el medio natural y el progreso de los pueblos. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues implican la adquisición de destrezas tecnológicas, al contraste de ideas y la aplicación de descubrimientos al bienestar social. También capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para que desarrollen juicios críticos sobre hechos científicos y tecnológicos que han sucedido a lo largo del tiempo. Implican una visión integrada de varias áreas, como la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Requieren también habilidades técnicas y, sobre todo, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a conclusiones y tomar decisiones basadas en el rigor científico. También incluyen actividades y valores relacionados con el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico y el sentido de la responsabilidad para la conservación de los recursos naturales. Estas finalidades delimitan unos indicadores que, como se analizará en las tareas de esta unidad, permite organizar unas subcompetencias que están en la base de la propuesta curricular española. En el caso de las matemáticas y las ciencias, es evidente el vínculo de esta organización con la del marco teórico del proyecto PISA de la OCDE. En otras propuestas, sin embargo, a nivel internacional sí se apunta más directamente hacia un enfoque holístico, conocido por el acrónimo STEM, en el que el desarrollo de las competencias matemáticas, científicas y tecnológicas se vinculan con la ingeniería con el propósito de estimular el talento en áreas productivas que hoy se consideran claves para la mejora de la competitividad de los países. A esta nueva competencia dedicaremos la segunda unidad.